Lamborghini, Lamborghini, da igual. Lo importante es saber cómo se llama este coche. ¿Qué modelo de Lamborghini tenemos aquí? Me encantaría poder saberlo. ¿Nos podrían ayudar, por favor?